Hola a todos, hemos visto en vídeos anteriores cómo podíamos desde insertar una imagen hasta quitar el fondo de una imagen. Fijaros, yo aquí, en esta imagen, si hago clic sobre, sobre ella, me aparece que la imagen tiene este tamaño, pero toda esta parte que vemos aquí, igual que la hoja, yo si la muevo lo veis, toda esa parte es transparente, o sea, no hay nada en la imagen, la imagen solo es esto de aquí. Bueno, lo que vamos a hacer hoy se puede hacer con esta imagen que le he quitado el fondo, o las partes del fondo que me interesaban, que lo hemos visto en el anterior vídeo, y eh, podéis echarle un vistazo si queréis, es muy sencillo, muy rápido de hacer. O podemos hacerlo con cualquier imagen. ¿no? Yo me voy a, voy a modificar esta imagen, ¿vale? voy a ver eh, los formatos de imagen, las correcciones que le puedo poner, eh, una serie de características que, que vamos a aprender ahora, que son muy sencillas, muy rápidas y las fotos quedan eh, estupendas. Si yo hago doble clic sobre cualquier imagen que tenga siempre a un board, hacemos doble clic, me va a salir este desplegable, este menú de aquí, de herramientas de imagen en formato, y me van a salir todas estas opciones que tenemos aquí. Hemos visto la de quitar fondo en el otro vídeo, ahora vamos a ver un momento la de correcciones. Yo en correcciones puedo tanto ajustar la nitidez como el brillo y contraste. Si me voy poniendo sobre cada una de ellas, veis en la imagen se me van eh, mostrando las opciones que tiene. Fijaros, desde quitar nitidez al 50%, que nos aparece muy borrosa, que a lo mejor nos interesa, para algo hasta dar nitidez que aparece muy muy eh, contrastado y detallado todo. Luego, con brillo y contraste también puedo coger eh, esta otra opción que me, si os fijáis va poniendo ahí brillo 40% contraste menos 20% y voy consiguiendo pues unos efectos que a lo mejor me interesan para algo. Pero si no quiero algo tan estándar y quiero modificar más cosas, quiero ponerle un borde, quiero ponerle una textura eh, aquí, cualquier otra cosa que queramos hacer, nos vamos a ir aquí a opciones de correcciones de imágenes. Hacemos clic ahí, fijaros, me va a salir un desplegable aquí en la parte derecha con el formato de imagen. Esto formato de imagen no se refiere a qué tipo de formato de imagen podemos eh, meter en Word. En Word podemos meter infinidad de formatos de imagen. Eh, se refiere a las características de la imagen. ¿no? Una barra con unos cuantos eh, opciones desde relleno y línea. Yo voy pinchando aquí y voy viendo cada una de esas opciones lo que puedo ir haciendo en la imagen. Bueno, vamos a echar un vistazo rápido a todo esto, que es muy fácil y nos puede venir muy bien en un momento determinado. Fijaros, vamos a empezar por el cubito de pintura este de aquí. Relleno y línea. Precisamente os he dejado esta imagen que tiene aquí el fondo transparente, porque eh, con una imagen así podemos jugar más. Fijaros, sin relleno, aquí efectivamente no hay nada. Relleno sólido. Fijaros, me ha cogido y me ha puesto un color negro. Digo, pues A lo mejor me interesa poner un color negro o cualquier otro color que me quede plano. ¿Vale? Para cualquier cosa que, que yo quiera hacer, que lo puedo poner más o menos transparente, lo veis aquí. O puedo hacer, por ejemplo, en vez de un color plano, sólido, un degradado. Aquí puedo variar los degradados, la posición, es decir, dónde se inicia el degradado, si es transparente más transparente o menos transparente. Puede que nos interese este, por ejemplo, relleno. Con imagen o textura, veis aquí no, no podéis ver bien este cuadro, lo podéis estirar y lo veis entero. Fijaros, hay, eh, yo puedo coger una textura que yo ya tengo, pincho aquí en archivo y busco un documento que a lo mejor sea una textura de una madera, por ejemplo, y lo quiero poner aquí. O puedo coger una textura o una imagen eh, de otro sitio, puedo poner una textura, una textura de madera, pero puedo poner en otra eh, imagen, a lo mejor un fondo de un cielo o un mar, lo que sea. O podemos coger unas texturas que ya vienen aquí, ¿veis? Estas texturas que tenemos, ¿veis? vamos a coger la, la que queramos, ¿no? Pues yo voy a coger, pues una una de estas que es, voy a poner otra vez el mármol, que lo había puesto antes, estaba probando, ¿veis? Puedo poner la, la madera, si me interesa, voy a poner el mármol, por ejemplo. Eh, luego aquí le puedo colocar de qué manera la quiero, la imagen, etc. Puedo girarla y, eh, fijaros si yo pincho fuera, ya me aparece la textura se la puedo quitar por supuesto y lo que le quiero hacer es, vamos a seguir viendo más cosillas que había aquí pues por ejemplo si lo quiero sin línea, es decir el contorno este que ahora está marcado porque está seleccionada pero está sin línea o una línea sólida, fijaros así no se ve mucho pero es una línea por aquí, ahora cuando la desmarque vais a ver cómo es la línea, la voy a poner de color eh, por ejemplo negro eh, que no sea transparente, vamos a ponerla más ancha ¿Veis? Si lo pongo más antes ya lo vais viendo aquí, vale, ese, ese, ese borde, y pues no le voy a poner nada más, la vamos a dejar así. Si yo pincho fuera, fijaros, me va a aparecer contorneada la, la figura por el borde de, de la imagen, es decir, cuando yo la selecciono sé que por ahí va a estar ese borde. Bueno, pues aquí vemos las características un poco de este cubito de pintura. Nos vamos a los efectos. Los efectos, lo más significativo es eh, la sombra, ¿no? La sombra muchas veces nos separa la imagen del fondo y nos da pues una sensación más de tridimensionalidad y, y destaca más. Fijaros, antes de hacerlo, mirar cómo queda el borde. ¿vale? Y si yo ahora me vengo aquí a sombra y le coloco un, una sombra, selecciono la imagen primero, y le coloco esta sombra que va a ser en diagonal, pone aquí abajo derecha, hay muchos tipos de sombra, ¿veis? ¿Cómo están puestos aquí las sombras? Eh, abajo a la derecha, yo le doy así. ¿Veis que se ha desplazado un poquito? Yo puedo poner desde la transparencia hasta el desenfoque que quiero y el ángulo de la inclinación que yo quiero darle. Incluso la distancia a la que esté de la imagen. Es decir, si yo me vengo para acá y lo marco aquí, ¿veis? Me va separando la sombra, ¿no? Bueno, estaba en tres puntos, cuatro puntos, así está bien. Fijaros, yo pienso fuera y mirar qué efecto da de tridimensionalidad. Bueno, vamos a seguir. Estamos con la sombra... Más opciones, reflejo, yo puedo reflejar toda la imagen eh, pues aquí abajo por ejemplo un poquito, más imagen, menos fijaros, veis, me sale, pincho fuera, me sale el reflejo de esta imagen aquí abajo eh, se la puedo Tengo que seleccionar la imagen, fijaros, para que aquí me aparezca lo que es la imagen si no me aparece texto sin reflejo la dejo por ejemplo iluminado eh, lo mismo ¿Veis? me sale un borde alrededor cuando el fondo es de un color se ve mejor o le puedo poner un iluminado pues de color azul no es, es como un borde por el exterior que me que me, desca, me destaca también la imagen, si no le ponemos sombra pues a veces que está bien poner ese iluminado los bordes que me los suavice el formato en 3D me crea como una, vamos a bajar una tridimensionalidad de la imagen yo le puedo poner pues como si fuera una especie de botones con bisel por ejemplo vamos a ponerle este de aquí si yo pincho fuera, ¿ves? aunque está el marco y la sombra eh, yo veo que me hace como si fuera una especie de botón ¿ves? está biselado aquí en las esquinas puedo mm, cambiar muchísimas opciones del biselado vamos a dejarlo sin bisel y vamos a seguir viendo otras opciones sin bisel aquí y sin bisel ah, ya, vale bueno eh, Vamos a ver más opciones que tengamos por aquí. Ya le hemos quitado Los bordes suaves, ¿qué más tenemos por aquí? El formato 3D, que es lo que acabamos de ver. Y si, diéramos, si hacemos cualquier cambio, si le damos a restablecer, me vuelve a dejar la imagen como la teníamos, ¿vale? Por si he cambiado aquí algo del formato. Todas estas pestañas las podemos minimizar, hacer más pequeñitas. Vamos a seguir dentro de la imagen, que está seleccionada la imagen, os recuerdo, porque si no, si yo no la selecciono me va a aparecer Aquí, eh, otros formatos de efecto, pero sobre el texto, no sobre la imagen, ¿vale? Ahora estamos viendo sobre la imagen. Vengo a diseñar propiedades, pues esto es ya se apareció un cuadro de texto, si yo lo meto en un cuadro de texto lo puedo manejar aquí. Y sobre la imagen, pues ya directamente, ¿os acordáis de lo que hemos visto en un principio de las características del brillo y el contraste? Bueno, pues aquí lo puedo mover ya más a mi antojo, sobre la imagen, ¿vale? No sobre, aquí es que además le he metido este fondo, pero lo que es en sí la imagen inicial era el ordenador solo. Y podemos poner aquí pues más brillo, menos brillo, pero ya adecuado a lo que queremos. Incluso la saturación, si lo queremos más saturado, menos saturado. La temperatura, esto se llama temperatura de color, es decir, si yo esto lo bajo y lo pongo en 4000, esto se mide en grados Kelvin. En 4000 va a quedar más fría, es decir, más azulada. Fijaros, ¿veis? Ya, ya se ha cambiado. Le doy aquí a restablecer y volvemos otra vez a la imagen inicial. Recortar. Bueno, esto es interesante. Se puede hacer desde otro menú. Igual que todo lo que estamos viendo, también se puede hacer de otro menú. Fijaros, esto no lo he comentado. Si yo sobre la imagen doy al botón derecho, clic derecho del ratón, me puedo ir aquí a formato de imagen. ¿vale? Y me aparece... Voy a quitarlo para que veáis. Imagen seleccionada clic en el botón derecho, formato de imagen, me sale todo esto. Estábamos por aquí, hemos visto temperatura de color, recortar. Si yo lo recorto, por ejemplo, en la posición de la imagen, fijaros lo que me va a hacer, le voy a poner a 5 de ancho. La propia imagen que era esta, recordar, me la va a aplastar hasta que el tamaño sea así pequeñito, esta medida que le he puesto. Otra cosa es que yo lo que quiero sea recortar un trozo del lado, por ejemplo, le voy a recortar aquí en vez de esta media le voy a poner 10 ¿Ves? esta es la posición de recorte, es decir no me va a deformar la imagen, me va a cortar la imagen desde este lado me la va a cortar unos cuantos centímetros, fijaros, veis, me la ha recortado yo aquí, aquí, aquí le estoy dando unas medidas determinadas ¿Vale? estas medidas eh, si yo no me sé las medidas como lo quiero hacer, se puede hacer de otra manera ahora mismo lo no voy a decir Vale, y aquí ya tenemos eh, los cuatro menús aquí ya los tenemos listos Bueno, lo que os voy a decir, podemos recortar la imagen de otra manera, si yo hago doble clic en la imagen me salía el menú de antes, Hemos estado viendo hoy hemos estado viendo en este vídeo tutorial este menú de aquí, pero ya os voy adelantando alguna cosita más yo me puedo ir con la imagen seleccionada, aquí donde pone recortar ¿Veis? el alto y el ancho es lo que hemos visto antes Fijaros, 10,39, con 39, 11 con 59 es lo que tenemos aquí Pero este es el recorte manual, ¿vale? Si pincháis aquí se puede hacer eh, otros recortes Pero si simplemente la dais aquí, ya me aparecen estas rayitas Fijaros, vamos a repetirlo ¿Veis cómo está seleccionado? Si yo le doy aquí, clic, me aparecen estas marcas negras Entonces yo aquí ya lo puedo mover y colocar exactamente del tamaño que a mí me interese Vamos a poner que yo quiera la imagen eh, así, vamos a centrar el ordenador y con esto veis la selección de mi imagen es en un principio aquí, pero en el momento en que yo recorte ya mi selección va a ser de este tamaño, le voy a dar al enter para que veáis fijaros, ya la imagen es así es más pequeña ¿Vale? ya sí que lo he recortado de una forma manual no con las medidas que venían aquí pero ya la hemos recortado al tamaño que yo quería, con el, la textura que le he puesto de fondo y demás bueno, pues eh, en esto ha consistido este video tutorial. Hemos visto las correcciones de la imagen y nos vemos en otro vídeo. Acordaros de suscribiros, dar al me gusta, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.